Ahora vamos a mejorar este programa que cumple con lo que nos piden, pero la salida, la presentación de los resultados no es la mejor. Yo tengo el código hecho ya. Lo que tenemos acá es eh, lo mismo, solo que ahora hay una función más que he decidido llamar printmatriz que lo que va a hacer es mostrar una matriz de manera que en este código ya no estamos utilizando el mecanismo de Python que muestra un objeto como lo han programado los que desarrollaron el lenguaje sino que vamos a utilizar nuestro método nuestra función porque consideramos que como lo hace Python no es la mejor manera entonces ¿Qué es lo que hace nuestra función? Bastante simple. Recorre cada fila, recorre cada columna y va mostrando cada uno de los números, pero aprovechando las ventajas que tiene el formateo de strings y la función print. ¿Qué es lo que hace acá? Observen, para IJ es el recorrido estándar de una matriz, filas, columnas. Acá cada elemento, matriz sub i, j, es uno de los elementos de la matriz, va a ser el argumento que el método format del string, este que está acá entre las dos comillas, va a introducir en la posición sub 0. Este mecanismo de indicar entre una llave y otra llave, quiere decir que es en ese lugar en donde va a aparecer el parámetro matriz sub i, sub j. El formato en Python, en las instrucciones, van a encontrar que poner dos puntos mayor 6 significa que se alinee a la derecha en un espacio de 6 caracteres y si es positivo o negativo va a mostrar el signo. De esta manera eh, va a aparecer muy bonito. Lo podemos ejecutar. Acá está. En este caso tenemos una matriz importante de nueve elementos, nueve filas y nueve columnas. Fíjense en cómo la presentación es sustancialmente mejor que la anterior. Espero que les sirva.